Hola chicos, os propongo hacer un rodamiento, es muy sencillo y no tiene mucho, ya con lo que sabéis, creo que soy capaces de hacerlo, así que vamos a ir a ello paso a paso y veis cómo lo podéis conseguir perfectamente, primero vamos a agregar un, una rosca, un doble, ¿eh? esta, esta rosca la vamos a modificar para que sea el anillo exterior del rodamiento. Entonces, vámonos con, la, con el un seleccionado, nos venimos a edición. ¿vale? Y desde edición, vamos a crear la parte interior y exterior del rodamiento. Vamos a seleccionar aquí en vértices esta, este de vértice, perdón, esta arista, y esta arista con la tecla, ahora, ALTER, pulsada, cogemos, eh, seleccionamos otra arista, y veréis que recoge toda ella, ¿vale? Ahora le damos al 7, a la tecla 7, y le damos a la S, para escalar, ¿vale? Y veis cómo podemos meter hacia adentro, Toda esa arista para poder comprobarlo, nos venimos aquí a modo radiografía y fijaros hasta aquí adentro la hemos metido. Si no queremos meterlo tanto, le damos a la S, hemos dicho no, y la podemos dejar aproximadamente aquí, nada más. ¿Veis? Es fácil. Ya hemos creado la parte, estamos trabajando la parte externa. ¿eh? La parte interna eh, sería lo mismo que estáis viendo aquí. Entonces, nos venimos aquí. Seleccionamos una de, uno de los de la arista. Le damos a la tecla alter, ¿verdad? Y seleccionamos todo lo que le llaman un loop. ¿Vale? Ahora, le damos a la S. Y hacia adentro. Hacia ¿vale? fuera mucho, ¿vale? Y vamos metiendo hacia adentro. Todo esto, ¿veis? Una vez que hemos hecho esto, seleccionamos ahora esta otra. Con la tecla ALTE, ya sabéis. Pinchamos la hacia otra de las de la aristas. Le damos a la S. Y para adentro. ¿ve? Una cosa así. Hemos creado la parte interior. del rodamiento. Vamos a mejorar esta un poco. Esta la vamos a meter un poquito más. ALTE. Cruzamos. S hacia afuera Bien, ahora me voy a acercar un poquito más selecciono este otro, esta otra arista me selecciono otra de ellas. ya hemos seleccionado el loop y ahora a la S ¿vale? hacia adentro ¿Vale? bueno, pues ya tenemos aquí la parte Vamos, esta de aquí vamos a meterla más todavía alt esto S y para adentro. Ahora sí, ya hemos creado la canaladura por donde van a rodar los, los, las bolitas metálicas. Y esta parte de aquí podemos hacer algo por el estilo. En esta ocasión me va a interesar dejarlo recto. Vamos a ir a ello. Selecciono una de las aristas. Tecla Alter pulsada. Todo seleccionado. S y para adentro. ¿Vale? Vamos así. Una cosita así. Y esto de aquí, seleccionamos aquí, alter pulsado, otra de la arista, S y vamos así Aproximadamente. Bueno, pues ya tenemos la parte externa del rodamiento. No es difícil, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya lo tenemos a modo objeto. Tenemos aquí el rodamiento. Lo podemos poner incluso en botón de la derecha, sombreado suave. ¿eh? Y vamos a ir ahora hacer la parte interna del rodamiento pues es lo mismo es simplemente agregar malla, malla rosca tiene el mismo diámetro lo escalamos para hacerlo más pequeño lógicamente porque las bolitas van a circular por aquí dentro ¿vale? y esto que tenemos seleccionado nos venimos a modo edición y desde esta parte de fuera la vamos a apagar no entonces, como la tenemos aquí, que fue la primera rosca, esta de aquí, ¿veis aquí? Pues le damos al ojito este para que no se vea. Luego, cuando no haga falta, pues le daremos aquí para verlo y ya está. Lo voy a dejar ahora mismo apagado. Y este va a ser el rodamiento de la parte interior, el anillo. ¿no? Entonces, pues, podemos seleccionar esta cara. Me vengo aquí a cara, selecciono esta cara. Con la tecla Alter pulsada selecciona esta otra, a ver si conseguimos que eh, elija la. Ahora, ¿vale? la parte izquierda de uno de los cuadraditos seleccionará de forma eh, longitudinal, no radial. Ahora le damos a la letra S y fijaros que fácil, fijaros que fácil es hacerle la canaladura. Ya la Veis qué fácil? Ahora le hago, le doy al clic tenemos la parte interna, que a su vez será la parte interna del rodamiento del otro anillo. Voy a seleccionar ahora esto para dejarlo recto. ¿Veis? Esta arista, con la tecla alter pulsada ahora selecciono todo el loop, le doy a la S y en vez de venirme para afuera intento dejarlo recto una cosita así, le doy al clic y ya está, bueno, pues ahora abrimos modo objeto y vemos que se parece bastante, observamos que aquí esta, esta línea de arista podría venirnos bien bajarlo pues nada, seleccionamos, venimos aquí a edición, seleccionamos en arista, veis, aquí una de ellas, con la tecla ALTER seleccionamos otra de ellas, ya tenemos el LOOP. Y ahora, en esta ocasión, lo que nos interesa es mover. Entonces me voy a venir aquí a mover, en vez de a, a la S de escalar, y con la flechita verde ahí, voy bajando, hasta ponerlo en la posición que mejor venga. Ahora ya tiene esto otro aspecto, ¿verdad? Bueno, edición, objeto, y le damos al botón de la derecha, sombreado suave, y bueno, esto estaba antes de escalar, Lo dejamos seleccionar Recordáis que hicimos Que apagamos la, el radio exterior Pues ahora, lo, ahora nos interesa llamarlo otra vez Y cuando lo giremos Fijaros que fácil Ya tenemos Tanto una parte como la otra Hecho Esto vamos a darle ya Un poquito de alegría Vamos a coger aquí Vamos a seleccionar esto Y le vamos a dar un color, que en este caso interesa que sea metálico, una vez que hemos seleccionado el material lo dejamos en blanco, podemos incluso darle un poquito más de fuerza para que sea más brillante todavía y como ya sabéis subimos el metálico, bajamos la rugosidad y nos venimos aquí para ver los, los colores. ¿Veis? ya tenemos esto metalizado ahora esto de aquí hacemos exactamente lo mismo pero ya seleccionando el material que hemos creado bueno, ahora vamos a seguir ya en el modo de trabajo le vamos a dar la tecla número 7 también lo que seleccionar y vamos a agregar una esfera o sea, muy grande, escalamos nos venimos aquí a escalar y hacemos más pequeñita una cosa así a mover porque pretendo encajarla aquí, ¿ves? ahí de manera que voy a ir escalándola hasta que quede dentro del rodamiento. La voy a desplazar. Me vengo aquí al modo alambre que me va a venir bastante bien. Poder encajar esto en su sitio, Venimos aquí un poquito le damos a la tecla número 7, y un poco yo creo que así ya entra dentro de lo que es la canaladura. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, ya está la ruedecita dentro de donde queríamos. Ahora, podemos agrandarlo un pelín más para que yo de hacer las cosas un poquito mejor. ¿eh? Una cosita así, ¿no? Que un poquito de contacto. Y ya está. Ahora esto le damos al botón de la derecha, sombreado suave. Y... Vamos a asignarle, recordáis el material, porque si ahora vamos a repetir muchas bolitas, pues ya interesa hacer ese trabajo al principio. Entonces le asignamos el material, tenemos aquí la primera bolita, le damos al 7, nos centramos un poco, y ahora ya es, botón de la derecha, duplicar, nos lo tenemos aquí abajo, y creo que aquí estaría bastante bien posicionado vamos a ir aquí al modo de trabajo que se verá mejor y si le damos a radiografía, mucho mejor ¿Vale? este es el modo radiografía lo tenemos ya aquí posicionado volvemos a darle ahora una copia Shift-D también lo podría hacer con Shift-D o bien con duplicar el botón de la derecha del ratón y duplicar y nos traemos esta bolita aquí una ¿Sí? hacemos clic botón de la derecha duplicar y me lo traigo para acá atentos que ahora viene otra parte una vez que tengamos estos cuatro pretendo encajar otras cuatro aquí entonces con la tecla shift pulsada selecciono esta otra esta otra y esta otra y ahora botón de la derecha duplicar pero antes de hacerlo fijaros me voy a venir a rotar vale y ahora, botón de la derecha, duplica. ¿Eh? ¿Ahora qué está pasando? Pues que cuando le dé el clic y me ponga aquí a girar, el, las bolitas que había duplicado, pues me las puedo traer aquí. ¿Eh? Una vez hecho esto, salimos aquí fuera, le damos a ver el material y aquí tenéis un rodamiento de super brillante. Ahora, si queréis, podemos ponerlo en un entorno. Venimos aquí. Y vamos a seleccionar esta parte de aquí. A ver, ahí. aquí no se ve nada. Le damos ahora porque estamos buscando un entorno. Quito el entorno este de la escena. Pincho aquí y elijo entre los lo entornos ¿eh? que podamos tener. Cada uno, pues ya, cada uno elija el suyo y entiendo que podría venir bien, por ejemplo, este. A ver qué tal, le haría. Si le quitamos el desenfoque aquí y aumentamos la opacidad, os vaya a encontrar ya con el entorno. Al final, vamos a colocarlo en algún sitio a ver si me ocurre aquí esta mesita la ponemos por aquí y ahí tendríamos la pieza situada ¿Eh? bien el fondo no está demasiado clarito lo estáis viendo, bueno, pero actualmente eh, hay muchas imágenes donde sitúan imágenes virtuales y las juntan con fotografías reales o vídeos reales, así que bueno, son los tiempos que corren, y que sepáis que todo este tipo de cosas se pueden hacer. Así que no ha sido difícil, voy a cambiar otra vez nuevamente al modo de trabajo. Le quitamos la escena, creo que era aquí, ¿no? y le bajábamos la opacidad. Para. Y ahora le volvemos a llamar a la malla, a la parrilla, le volvemos a llamar aquí, para que aparezca. Así que aquí tenéis vuestro rodamiento y yo creo que ya tenéis conocimiento suficiente para poder hacerlo. ¿eh? Así que espero que os haya gustado, chicos, y seguimos avanzando. Mucho ánimo.